Hola Karina, hola a todos, exactamente, estamos con Adrián Caballero, amigo de Ricardo, amigo de Gustavo y que tiene información exclusiva de verdad para brindarnos porque él grabó escenas en la serie junto a Gustavo Martínez, así que tiene mucho para contarnos, te damos la bienvenida a la tarde. Gracias. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Cari? ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo Hola, están en el piso? Hola, ¿qué tal? Gustavo, bien, bien. Antes de que nos cuentes esta información exclusiva que vas a brindarnos, queremos preguntarte cómo, cómo te toma esta noticia de que se cae la, la causa por, por averiguación de esta muerte dudosa de Gustavo Martínez. ¿Cómo te toma esta noticia? Mirá, me estoy sorprendiendo viendo los graphs. No, lo no lo puedo creer. Sinceramente es algo que, que me asombra, que no no no... No, no, no caigo, la verdad que no, no, lo estoy viendo en este momento y no lo puedo creer. Este, sinceramente, es un, hoy es un año, hace un año le decía casualmente sí, a Celina que estuvieron acá conmigo. Eh, es muy conmovedor, es volver a agitar todo esto, claro. donde hay un montón de información, donde hay cosas que por supuesto son verídicas, hay otras que no, claramente. Sí, sí. Eh, desde mi lugar me tocó vivir un montón de cosas dentro de Sucre, con la familia, con, con los chicos, con Gustavo. De hecho, la noche que fuimos a grabar, eh, me cambié en la casa, nos cambiamos en la casa de, de Gustavo con los chicos y ahí nos fuimos para el set de grabación. Los chicos vinieron más tarde, posterior, sí, sí, sí. Y, y ya se notaba que él no estaba bien, sí. pero en ningún momento hubo nada que llamara o encendiera la alarma de que estaba o, o descuidado o maltratado, o que fue obligado al set a grabar. De hecho, no fue así. Adrián, y vos siendo el mejor amigo de Gustavo, de, de su vida, ¿qué era lo que más te preocupaba? Si había algo que te preocupaba con respecto a él. Gustavo se quedó, a partir de la muerte de Ricardo, sí. Gustavo es como que quedó muerto en vida, la realidad es Luis, esa, Luis. y coincido Ventura. con Luis también, sí. Sí. que aprovecho a, a saludarlo también, que Ahora hemos trabajado grande. juntos, y esto Nos es así, sí. otro querido, otro, yo también Luisito, yo también. Este, y, y como vos sabés, Luis, también puedo hablar desde lo que a mí me, me pasaba. Yo compartía un montón de cosas con Gustavo. Gustavo de repente, eh, Ricardo se iba a, al, al teatro y yo me quedaba con Gustavo en, eh, o en Sucre o en la mansión acá en Mar del Plata, trabajando para Ricardo, para la producción de Ricardo, haciendo cosas, haciéndole ver a Ricardo un montón de cosas. El trato y, y con los chicos era buenísimo. Es decir, me tocó ver desde que los nenes eran chicos hasta ahora grabando en la filmación cómo fueron creciendo. Por supuesto. Con etapas y con periodos en los que no estuve tan presente, pero siempre hablábamos con Ricardo, con Gustavo, perdón que me, sí, se me te juntan los, confundí, los dos, sí. este, y en ningún momento me los, confu, eh, me los confundo porque vuelvo de vuelta a lo mismo, son uno, ese amor fue, fue, fue, fue increíble, fue un amor, fue un amor increíble. Pero además, pero en Adrián. En algún momento me manifestó una cosa. No, no sé si vas a coincidir conmigo, yo creo que Ricardo Ford. Se debe estar riendo de todos nosotros y de todos los que se quedaron acá. Porque están haciendo lo que él imaginó y soñó. Que todo el mundo hablara de él, Ese, de meterse debe ser un festín, por la ventana de todos de los él. programas, de todos los titulares. Además, no, él debe estar soñando, no con un documental, que hagan 25 películas aunque mienta no le importaba pero, pero, nada. Ricardo, no ¿Y no, se Gustavo. lo llevó a ver por qué se lo lleva a Gustavo Martínez? Se lo lleva a porque Gustavo Martínez ya había cumplido su mandato, estaba a pocas horas de su la, misión, mayoría, sí. la de mayoría de edad de los chicos, y entonces le importaban tres carajos. Sí. Sí. Gustavo Martínez quería estar con Ricardo, sí. y ahora está con Ricardo. Yo, yo comparto plenamente con vos, hemos compartido, Luis, un montón de cosas muy, pero muy fuertes. Vos sabés que teníamos una cámara prendida permanentemente, los almuerzos de los domingos, en la mansión de la calle Las Heras... Hay mucha tela para cortar, hay mucho material. Yo creo que se podría, creo no, estoy convencido. Cuando me preguntaron, ¿qué te pareció la serie? La verdad que la puesta, honestamente, lo que se vio en el set fue faraónico, chicos. Las horas de filmación, la puesta, la cantidad de extras, todo lo que se hizo fue increíble. De eso... Nada, se vio poco y nada. Y lo vuelvo a repetir. ¿Y es por una qué? serie que en cuatro capítulos no se puede hablar de Ricardo. Y aparte fue triste y pobre, porque la realidad es esa. Adrián, pero ¿quién tomó las decisiones de, de, sí. de, de, de la edición, digamos, este, que la curaduría de alguna manera de esa serie? La productora. Edi. La, la Eddie... productora. La productora. Yo, por ejemplo, Edi... Claro, claro, el productor, el productor, la, la, la producción, Eddie, por supuesto, seguramente con muchos más que, tra que trabajaban con él, porque había mucha gente de producción, sí. que esto sí lo destaco. El trato que tuvieron para, para con nosotros fue espectacular y de hecho se los agradecimos, sí. muchos agradecimos el trato que han tenido, con sí, muchos sí, sí. han tenido un montón de problemas, conmigo la verdad no, pero, Adrián... pero yo con total honestidad. Me dejó ese sabor amargo claro. A que faltó un montón de material Pero, pero ya va hay, a quiero comentar esto Que para mí es importante Ya va a, a aparecer, hay gente que no, está preparando que otras tiene, cosas hacer... ¿eh? Ojo, no, no se queden con este bueno, documental pero, pero tenemos No Y cuídate este es vos y yo campanache. que muy bien Hay un montón de cosas para hacer. Vamos a aparecer más de una vez Yo me quiero, yo no quiero Yo no. Yo siempre dije que no aparezca ese material porque estamos Ay, al cual. horno, Luis, ¿eh? vos y yo los yo, dos. Yo de lo que este, recuerdo, bueno, de, nada. Yo me di cuenta un mes después que había cámaras. Así que imagínate, tuve un mes oh, tirando Dios. para no. todos lados. Las cámaras que teníamos en Nueva York, cuando nos subíamos arriba de la avioneta, cuando. Pero las cenas, los almuerzos, ese, ese ángel y demonio que quisieron manifestar, y no me quiero ir de tema, en dos capítulos. Pero había un montón de material. De hecho, está el material. La persona que empieza a armar toda la biografía es Natalia Román, que es hasta donde ella empezó. Ahí, ahí estoy, ¿eh? Sí. Hasta donde arranca Nati. Todo fue fantástico. Sí. El tema se cerraron después y no dejaron... No, es decir, no hubo gente cercana a la producción sí. como cualquiera de nosotros, cualquiera que le dijera, mirá, flaco, estuvimos cinco años al lado de Ricardo de la mañana a la noche y esto era lo que pasaba, literal. No escucharon, porque es imposible que una serie que esté en Disney hoy tenga un problema con toda la, la, la gente que estuvimos laburando. ¿Adrián? No importa el que cobró, el que no cobró, el que fue de corazón, decime. A ver, sí, perdón, me quiero, le quiero mandar un Escucho. abrazo grande a Adrián, que lo quiero mucho y hemos compartido un montón. Todo lo que dice es cierto porque él estuvo al pie de la planta cuando Gracias. pasaban las cosas, así que él sabe de lo que habla. Que, pero vuelvo casa, a repetir, eh, Adrián, vamos a, a tener que asistir a muchas producciones de Ford, que fue lo que él imaginó, que todo el mundo estuviera pendiente Ciremos. de él. Y, está todo el, y cada uno tendrá su versión, contarán para un lado, contarán para el otro. Nosotros lo escuchamos Contará a Ricardo. para el otro, bueno, pero a ver... Luis, vos sabés perfectamente que yo me encarajinaba con él, lo mandaba a pasear, me levantaba más de una vez de la mesa y lo dejaba girando como puerta del Banco Provincia. Me iba y después volvía. Y, ¿Y las relaciones con Ricardo esa eran esas. Yo me pero tengo que retirar. De no, verdad, no me voy Luis. A retirar. No, hablábamos de verdad. No, no te, no, vas, no, te quiero decir, con ¿Qué? este. Con quien está ahí en el móvil Me parece que yo estoy sobrando Él les hace el resto del programa Lesilo No, nadie no, no, no, no, no te reemplaza <risas> Chao, Bento, hasta mañana, mañana. No, Aprovecha que no, se va no, Ventura Dale, perfecto, dale Diego, pregúntale eh, No, Adrián, digo, si había tantas Imágenes sí. disponibles Tanto archivo ¿No te parece de mal gusto haber elegido Imágenes de Gustavo Martínez, de tu amigo mm. Mirando el horizonte Justo en el balcón ...donde, digamos, decidió terminar con Patético. su vida. Patético. Yo creo, vuelvo y, y la verdad que coincido con vos plenamente... ...y lo han dicho muchos entrevistados... ...han manifestado exactamente lo mismo. Hay necesidad, había necesidad de llegar a ese recurso... ...donde no solamente lo deja mal parado a él... ...a los que lo queremos, a su familia, a todos... ...la verdad que no era necesario. Había cosas que eran inevitables... Empezar la serie también con un Ricardo que no era Ricardo. Aparece, no es por nada, la mejor onda con un director que nunca nos dirigió, que nunca estuvo con momento. nosotros. Estuve cinco años trabajando con Ricardo, casi cinco, viajando, comprando material, tela, yendo, viniendo, diseñando para su obra y terminan con un reconocido diseñador viendo todo su vestuario. No, es, increíble, Adrián. Se lo que... dije a la producción. Sí, Chicos, sí. pero. pero, pero pero, es, pero yo lo que digo, Cari, sí. y le digo al piso, sí. independientemente, ¿por qué no escucharon? Porque he tenido un montón de diálogo, he hablado, yo sí. llego al set y me dicen, me recibieron como el amigo de Adrián Caballero, del amigo, perdón, de Ricardo, de Ricardo. Y de Gustavo. Con, con Gustavo, llegamos juntos. Y en un momento me hacen pasar para cambiar y dicen, no, no, Caballero pasa por acá, por el VIP. Y me dijeron, no, no, no, acá no, porque está Moria. Perdón, dije yo, hola Mo, cuando Moria me vio, caballero adentro. ¡Claro! Es decir, caballero, creí? alfano, claro. este calabró. Estábamos todos ahí con Gustavo y Gustavo estaba aletargado, yo hoy me entero de lo que estaba pasando. Sí. Pero los que cuidamos a Gustavo verdaderamente fuimos nosotros. Nosotros Mira. estuvimos al lado de Gustavo A mí, y yo, es más, yo me ofrecí para estar con él Desde que ingresamos en la alfombra roja sí. Hasta las 3 de la mañana más o menos Que cuando Gustavo ya terminó de grabar Me lo llevo con Marisa para, para Sucre Sí. Eh, y después ellos se quedaron, fueron como 16 horas de, de grabación Fue una locura eso, Adrián, realmente te, fue una locura Pero pido, bueno, no, hay mucho Adrián, para hablar chicos acá Perfecto, te pido por favor que me esperes unos sí. segunditos Enseguida continuamos esta charla con vos no. Adrián Caballero es, eh, bueno, un, uno de los mejores amigos sino el mejor amigo de Gustavo Martínez